Hoy en Onda les contamos cómo navegar en nuestra nueva herramienta Visor de Espectro, que en el video anterior les explicamos qué es. Vayan a verlo. Para los que ya la conocen, navegar es supremamente fácil. Recuerda que todos podemos ingresar a Visor de Espectro. No importa si eres ingeniero, universitario de cualquier pregrado, tampoco si eres del sector de las telecomunicaciones o de otro. Si necesitas o requieres cualquier consulta del Espectro, Puedes ingresar. Una vez ingresas al portal, el paso número uno es registrarte con tu correo como usuario y crear una contraseña. El paso número dos es aceptar los términos y condiciones en la parte inferior. Y estás listo para navegar por el Espectro en Colombia. Si quieres hacer una consulta en el módulo de ocupación de Espectro de Visor, debes. Paso 1. Ingresar al portal con tu correo y contraseña. Paso 2. Seleccionar la categoría de búsqueda, cubrimiento, microondas, radiodifusión FM o radiodifusión AM. Paso 3. Seleccionar el ámbito geográfico, es decir, definir en qué departamento, ciudad o municipio deseas realizar la consulta. Paso 4. Recuerda que en la parte inferior central del mapa hay una flecha que te despliega la tabla de información técnica de tu consulta. Paso 5. En la tabla de información técnica podrás filtrar la consulta que requieras y descargarla en un archivo Excel. Si tienen alguna duda de navegación, no duden en contactarnos.